Y el tema habla de la vida de, del migrante en Chile, que es mi rutina, entonces espero que disfruten. Mi nombre completo es Abril Guaguel y soy Aichano. Hola, mi nombre es Gonia, tengo 30 años y soy de Alemania. Mi nombre es Marcelo. Me llamo Matteo Albonetti. Tengo 38 años. Mi nombre es Jennifer Piña, eh, soy de Hola, Venezuela. Mi nombre es Ralph Jean Baptiste, yo tengo 26 años. Hola, soy Carolina Garzón, soy profesora de comediante. No, papá. Soy Steven, Noel. Me llamo Julie, tengo 31 años, soy francesa. Tuve que dejarlo todo para irme lejos. A Chile. Hace nueve años estaba trabajando en República Dominicana y entonces la empresa, yo trabajé. Y ya está cancelado. Entonces todos mis amigos, todos eh, da finiquito a nosotros. Entonces nosotros está con el finiquito, está visitando el país. Y nos dijo que detrás de la frontera está un, un desierto, San Pedro de Atacama, y que era muy lindo y que también podíamos bajar a, a visitar Valparaíso. Y entonces cambiamos los planes. En una noche cambiamos los planes y nos encontramos en Chile. Chile es más fácil porque puede entrar, puede entrar en otro país y necesita mucha, eh, mucha papel. Por eso Chile compromete el avión y plata de bolsillo y bienvenido acá en Chile. Yo vine acá en Valparaíso, buscar una vida mejor para mí. Me fui de Alemania para hacer un intercambio en la universidad. Y llegué en 2010 a Valparaíso, <risa> para un semestre originalmente, y bueno, me quedé un poco más. <risa> Porque me enamoré de un chileno y bueno, me casé en el 2011, o sea, un año después. Quité de familia, a Haití yo trabajo en Chile para ayudar a mi familia, que es mamá, papá y después de amigos. Por mi suerte, eh, cuando llegué en nueve días, fui a trabajando. Esta ola, estoy trabajando bien. He eh, aprendido a cuestionar esto de la nacionalidad. Siento que la, este momento que estamos viviendo, este encuentro entre diferentes personas de muchos territorios, pone en cuestión que no nos podemos resumir en una bandera, eh, en un país. Y yo pasé cuatro meses, tres meses a trabajo con una señora en un hostal y ya no me va. Y después me, me voy a buscar otro trabajo. Yo trabajo trabaja un hombre a Viñal del Mal, mi experiencia con él, mal también. Así que aguanté La soledad. Sí, la soledad. No es fácil enfrentar quizá también un idioma que no es el tuyo, una cultura que no es tuya, una comida que no es la tuya. O sea, para que un inmigrante puede estar cómodo en Chile necesita primero sus papeles, sus documentos. Y para tener el RUT tienes que tener un contrato de trabajo. Entonces para lograr tener un contrato de trabajo muchas veces están dispuestos a hacerlo cualquier tipo de trabajo. La vida es difícil encontrar amigos, amigos, amigos para la vida privada, porque claro, uno está todo el día en el trabajo. Eh, ha sido eh, combatir como los estigmas ¿no? que se viven en la sociedad. Al inmigrante que aguante, sea ilegal o cesante. Eh, son más amables con los europeos que con los eh, sudamericanos. Gracias porque ellos están recibiendo a nosotros bien, sin maldad, sin nada. Por eso yo me agradecí a ellos mucho. Y ser migrante no es fácil, más encima ser en la piel negra tampoco es fácil porque discriminan mucho. Eh, un afrodescendiente. Claro, hay como dos clases de inmigrantes <ríe> en general, claro, a uno normalmente como este, Alemania, rubio, ojos azules, como que a ti miran, oh, ya debe tener plata, no sé. <ríe> hey, arriba Chile, arriba Haiti, I want Hago una llamada a que la gente se sensibiliza, somos todos lo mismo, una única clase de personas. Y no hay que temer nada, porque somos todos inmigrantes. Todos inmigrantes, desde de la antigüedad. Que no tengan miedo, que todos somos seres humanos, entonces yo creo que enriquece más la ser multicultural. Es, es interesante, no tener miedo, sino mostrar interés. Abortemos ese pensamiento de xenofobia, de racismo, Aquí no estamos para robarle el trabajo a nadie, ni para robarle la casa a nadie. Nosotros somos un sol. somos el planeta que hay. Nosotros somos todos los que vivimos en el mundo. Si nos vamos a llegar a la un continente la América, a Asia, a la América del Sur, pero nosotros somos un Creo que estamos eh, haciéndola muy fácil si nos dejamos convencer por el miedo y por mantenernos Así, con los ojos cubiertos y en una esclavitud mental de, de pensar que vivimos en una Europa que aquí nunca pudo ser. Nada que temer, todo bien, aquí hay pura parcería. Lea a vive un campeón de... No sé,